Mover objetos dentro de InDesign entre capas realmente es bastante sencillo. La imagen que tengo seleccionada la voy a mover dentro del panel de capas. Simplemente me fijo que en la capa está este recuadrito activo. Desde ello puedo con clic y arrastrar, llevarlo a la capa superior o llevarlo a la capa inferior. Y ahora ya está dentro de esta capa. Como sé que está voy a ocultar la capa de texto. Y efectivamente me doy cuenta que la imagen está dentro de esta caja. Este truco también le sirve muchísimo para ilustrador.